¿Qué tal? ¿Cómo les va? Ay, se me lengó la traba. Muy buenas tardes, bienvenidos a los conjurados, aquí con cafecito. Rafael Micalco no quiso nada más pura agüita, pero todos los demás estábamos bien atendidos. De verdad, la primera vez que me pasa, perdón Rafa, a todo mundo, ¿no? Le dimos cafecito, que entonces, que agüita, que el refresco... Y Rafa, así bien sencillo se sienta, ¿no? sí, ya, es que ya. y sin nada. Venimos de tantas reuniones en todo el día que ya, que ya son sí, muchos es, líquidos. Ya, no, hay que mantenerse hidratado, sí. hay que mantenerse hidratado. Rafa, bienvenido aquí gracias, gracias. a Los Conjurados, una agenda de mucho trabajo. Los veo a todos así, pero en friega, con esta nueva propuesta también eh, para la reforma del poder eh, judicial, judicial, O sea, hay, hay, hay, mucho, hay mucho que informar, pero precisamente por eso, ¿cuál es, eh, eh, dentro de tu agenda, todo el trabajo que has realizado en este año, cuáles son eh, las satisfacciones más importantes que, que, que tienes de haber, de haber logrado, tanto tú solito como también con tu equipo, que es la bancada del PAN, y los retos que vienen? Entonces, es una preguntota, entonces empecemos... Sí ahora sí que por el principio Sí, empezamos hace, hace un año más eh, un poquito más hace un año este, ya logramos algunos avances en algunas propuestas eh, una de ellas por ejemplo eh, que ya fue aprobada incluso eh, fue la eh, de, en la que apoyamos a los jóvenes tú sabes que saliendo de la universidad de, pues el sueño de todo joven es encontrar el primer empleo la ley del primer empleo uh -huh. y generalmente les piden experiencia y dicen ellos pues, como experiencia si voy saliendo y se vuelve un círculo vicioso este, lo que propusimos es eh, que la, el servicio social que se presta de por sí que las universidades exigen y las prácticas profesionales se pueda tomar como experiencia para el primer empleo y además eh, también cuando en muchas ocasiones se les contrata por primera vez a veces este, se les contrata de manera eventual Uh -huh. Y aunque la ley ya lo contempla, no se les dan las prestaciones eh, completas, estas aprueba nada más, déjame ver un mes Y el joven se enfrenta a diferentes situaciones que pues no les dan certeza, este, no, no generan antigüedad y además de que algunas prestaciones no se les dan Entonces eso ya lo, lo plasmamos en la ley local, eh, la ley del primer empleo este, ya fue aprobada la propuesta para que podamos de esa manera apoyar a los jóvenes que van saliendo a las universidades y puedan desarrollar pues, todas las habilidades que han acumulado a través de eh, los 4 o 5 años que estuvieron estudiando eh, además otra, otra iniciativa que también se me hace importante es que eh, propusimos que las personas con capacidades diferentes puedan hacer este, convenios con los gobiernos estatal y o municipales para que dependiendo de la pues, discapacidad que pueda tener la persona puedan eh, tener mayor acceso al trabajo, hay muchas personas con capacidades diferentes que pueden trabajar pero uh -huh. que no se les da la, esa oportunidad laboral, yo presido la, la Comisión del Trabajo en el Congreso de tal forma que por eso es, es por eso que uh -huh. un poquito estamos inclinados hacia uh -huh. ese tema, en el 2012 fui secretario de la Comisión del Trabajo a nivel federal este fui delegado federal del Trabajo también aquí en Puebla en el 2010 y pues ya tenemos algo de experiencia en esa materia y es por eso que también muchas de nuestras iniciativas van encaminadas a esa área de, de trabajo y prestaciones laborales, etc. Oye, ¿y ya tienes un primer informe más o menos de cómo va avanzando estas iniciativas? Sí, ya, ya hemos platicado con las otras bancadas. Hay algunas iniciativas que todavía no se tratan por, eh, en comisión como tal porque eh, esas se van a tratar en la comisión que presido y junto, de manera conjunta con otras, por ejemplo, de género. Uh -huh. Tenemos por ahí cuatro iniciativas que este, tienen que ver con la ley de los trabajadores del Estado y con el tema de género. Tú sabes que el tema de género hoy este es un tema muy vigente, que cada día se avanza más en ello. Y tenemos ahí cuatro iniciativas que tienen que ver con estas dos áreas, pero también con otras comisiones. Uh -huh. Entonces, este, es por eso que no hemos logrado avanzar todavía, porque las agendas de las diferentes integrantes okay. de esas comisiones ha sido complicada pero ya, ya las abordamos hace 3, 4 días eh, las comentamos y espero pues, en este, antes de que termine el año tenga, podamos tener un avance con esas comisiones unidas que les llamamos nosotros Este otra iniciativa también que va dirigida a los jóvenes es el tema de las pymes eh, las pequeñas y medianas empresas eh, muchos jóvenes eh, pues ya salen, salen con ganas de, de, hacer, de hacer alguna empresa emprender algún negocio etcétera, ya también propusimos a través de esta ley que se este, puedan hacer convenios a través de los gobiernos estatales o municipales para que este, estos jóvenes también puedan recibir apoyos, uh -huh. puedan recibir este, orientación, capacitación, para que eh, de esa manera también les sea más fácil poder emprender negocios, y más ahora que ya casi terminamos con la pandemia, ¿no? después de un lapso de dos años que fueron durísimos, este, más ahora que es más necesario, dado que pues muchas empresas se tronaron y algunas otras están este, pues saliendo nuevamente y están eh, generando pues empleos en todo el país. Este, esa es otra iniciativa que también eh, ya propusimos en el tema laboral. Eh, por ahí tenemos otra eh, en la que generó algo, algo de debate. Tú recordarás eh, el tema de la iniciativa de la difamación. La difamación está contemplada hoy en el Código Civil, en eh, eh, materia civil, este está contemplada para resarcir el daño cuando se difama a alguien, pero no, no está contemplado eh, en el Código Penal a manera de eh, poder prevenirlo. Okay. Eh, creo que, eh, y más ahora que en algunas mañaneras, ya sea federal o estatal, desde ese espacio público, desde ese espacio en el que este, pues sirve para comunicarse la autoridad con los ciudadanos, a veces eh, se cometen ahí algunas eh, pues situaciones que pues no son, no son muy convenientes creo, por, por eso propuse que la, el tema de la, eh, la calumnia y la difamación vuelva al código penal para que sea de manera preventiva, los que somos funcionarios públicos por elección popular, los ciudadanos nos eligieron para ciertas actividades, ¿no? ciertas funciones, eh, no para eh, pues difamar ni atacar a nadie, ¿no? es por eso que este, esta, esta iniciativa causó algo de ruido, sobre todo por el tema de la libertad de expresión que ya está consagrada en la, en la constitución, este, pero bueno, no fue el ánimo y bueno, todavía está en eh, análisis esa, esa iniciativa ajá pero a ver, esto de la difamación, bajo qué óptica, cuál es tu, tu planteamiento bueno, el planteamiento es que eh, la difamación de entrada eh, no se puede dar, no puedes difamar eh, así nada más porque sí y menos, y va sobre todo dirigida para funcionarios públicos uh -huh. porque este, desde el poder que ostentes ya seas presidente municipal, diputado, gobernador, este, presidente de la república eh, tienes ventajas por encima de eh, pues cualquier otro ciudadano ¿no? tienes recursos, uh -huh. tienes eh, medios de comunicación tienes una mayor, una, una mayor cobertura en tus dichos y, este, y, y aquí hay una mayor gravedad cuando esto sucede ¿no? uh -huh. hemos visto eh, cómo a colectivos por ejemplo como a ciudadanos, eh, en lo individual, se les dice A, se les dice B, se les denosta a veces, y creo que eso no es adecuado, es por eso que finalmente hicimos esta propuesta, ojalá prospere, y si no prospera, pues bueno, ya causó algo de ruido, y ya seguramente ya también ya eh, pues tuvo algunos efectos en algunos personajes que estaban eh, pues eh, cayendo en este tipo de prácticas de manera consecutiva. Ok. Eh, como presidente de la Comisión del de Trabajo, eh, ¿cuál, ¿cuál es la situación que tú ves en Puebla a comparación con otros estados? ¿Y qué eh, otras cosas se requieren legislar? Pues precisamente para que la gente tenga trabajo, porque es de eso es lo que ahorita está eh, adoleciendo no solamente pues, el, el país, el estado, sino el mundo, obviamente. Pero, pero aquí en Puebla, ¿cuáles son las circunstancias? ¿Cuál es la particularidad eh, eh, de la situación de la gente en general que no tiene trabajo? Bueno, en términos económicos, eh, como Estado, eh, Puebla es el quinto, ocupa el quinto lugar en importancia a nivel nacional. Eh, el tema laboral no es cosa menor. Afortunadamente en Puebla tenemos condiciones... Tenemos eh, empresas grandes, como la armadora, la Volkswagen, que tú recordarás en días pasados el tema de la huelga, el emplazamiento eh, a huelga que estuvo... Fue una, fueron días muy difíciles, Uf, muy, muy complejos. bendito sea Dios! Yo recuerdo cuando, cuando fui delegado del Federal de Trabajo hace 12 años, eh, que sí, sí hubo unas horas de huelga como tal, Ups, o sea, se, se, vaya, se complicó muchísimo, afectó la economía uh -huh. este, de la, de la armadora Volkswagen, por ejemplo... Depende no solo los que trabajan ahí, sino todo lo que está en torno de ella Y bueno, afortunadamente en ese caso se llegó a buen puerto en las negociación del sindicato eh, patrones este, Y hubo una negociación para el, el, el aumento salarial Puebla, Puebla eh, tiene eh, empresas de este tamaño que sí es importante eh, mantenerlas Yo creo que podemos ayudar a mantener las que ya están Y... Atraer mayor inversión porque finalmente se requiere para poder generar empleo, se requiere inversión y para generar inversión se requiere darle más facilidades, quizás fiscales, uh -huh. a algunas empresas en específico que, que anden buscando en dónde invertir. Este quizás algunas facilidades en cuanto a tramitología, eh, no sé, este algunas eh, eh, promociones que de parte del gobierno del estado para que salga a promover eh, las inversiones de, de manera externa y todo eso podría generar un poco más de. ...pues de, de empleos y bueno... ...finalmente para que beneficie a todos los poblados... ...de acuerdo... Eh, ...Rafael Micalco... ...tienes una larga... Eh, ...experiencia en lo que es... Eh, ...no solo eh, ...a nivel eh, legislativo... ...sino también... Eh, eh, ...dentro de tu partido a nivel... ...nacional... ¿no? ...has sido secretario nacional de promoción política... ...por ejemplo del CEN, Este ...has sido diputado federal... ...diputado local presidente del de PAN eh, aquí en Puebla en dos ocasiones, en, dos ocasiones. en fin, no tienes eh, muchísima experiencia. A ver, precisamente en todo este eh, eh, background que tú tienes de experiencia, ¿cómo tú consideras el, el nivel de trabajo, el nivel de preparación que tiene actualmente esta legislatura tras un año de estar trabajando en ella? Bueno, creo que, bueno, a diferencia de otras legislaturas, digamos la legislatura pasada Sin faltarle el respeto a nadie, ni mucho menos este La legislatura pasada, y no solo la legislatura pasada También algunos ayuntamientos llegaron con la ola y con la inercia de la elección del 2018 Tú recordarás que fue cuando López Obrador ganó la presidencia de la República Yo llegué a enterarme y llegué a conocer a algunos alcaldes eh, que llegaron por ese partido Que incluso no pensaban ganar eh, la ola de López Obrador les ayuda en números ganan ayuntamientos ganan diputados que quizás no pensaban ganar de tal forma que este pues llegaron perfiles y, por de una forma diferentes no, de, de, no te digo improvisados pero eh, no sí llegaron pero, muchos improvisados este de manera perfiles diferentes a los que hoy tenemos claro, no, no porque, incluyendo la de Puebla perdona porque fue una elección atípica, estar, no en la claro. que no se esperaba pues los números que se dieron entonces, eso, eso llevó a tener funcionarios que este, en algunos casos no tenían experiencia. Vimos presidentes municipales que andaban corriendo buscando su secretario, quién iba a ser el secretario de finanzas, quién iba a ser el de proyectos, etcétera, sus tesoreros, porque no pensaban ganar. Entonces, eso, eso llevó a, eh, como consecuencia, a tener funcionarios que improvisaban un poco o un mucho este, en algunos casos y otros que no sabían manejar de manera uh -huh. adecuada sus funciones. este... Al día de hoy, pues ya, ya tenemos otra circunstancia, ya las elecciones fueron de manera diferente, más planeadas para los partidos políticos, se eligieron de mejor forma sus perfiles que propusieron a los ciudadanos y creo que esta legislatura eh, está un poco mejor preparada en términos generales que eh, la anterior o las anteriores. Eh, hoy tuvimos un ejercicio que fue muy interesante. El Ejecutivo Estatal propuso una reforma eh, al Poder Judicial eh, de fondo. Eh, yo en lo particular pensé que esa, esa reforma iba a pasar tal cual fue propuesta A, las, a los cinco días ya se iba a votar en el pleno y afortunadamente no fue así Fue una propuesta que se le dio su tiempo para que los diputados pudiéramos analizarla, discutirla, proponerla, modificarla, este que sí se modificó, el PAN aportamos más o menos los diputados del PAN 10 modificaciones a esa propuesta del gobernador y pues bueno, creo que desde el día, hoy es el primer día en el que coincidimos en una reforma tan importante, en un tema tan polémico, eh, que, salga una, que salga por unanimidad, con el respaldo de todas las fracciones parlamentarias, ¿por qué? porque hubo la apertura para hacer modificaciones, porque hubo la altura política para dialogar entre diferentes partidos, eh, diputados, y creo que eh, pues todos los diputados en su conjunto aportamos, abonamos, ya sea con nuestras opiniones, ya sea con nuestra disposición, ya sea con nuestro tiempo, en esta poco más de una semana que duró este ejercicio, y pues bueno, hoy, hoy se aprobó esa, esa reforma que viene del Ejecutivo y salió por unanimidad. Creo okay. que eso eso da, da siente un buen precedente para que las siguientes reformas, si se hacen con el mismo mecanismo, de respeto entre diputados, de respeto en tiempos, de respeto en formas, pudieran salir de la misma manera. Tenemos por ahí pendiente todavía, por ejemplo, propuesta también la, la reforma al notariado, a la ley del notariado, que también Uf, es, es de sí. fondo, este Uf, sí. es la que sigue y, y espero sean no, de no condiciones y con las mismas dinámicas, este si eso sucede creo que va a salir algo bueno y tenemos por ahí otras, otras dos que están pendientes también propuestas por el Ejecutivo que pudieran eh, si no salir por unanimidad, pero se pueden enriquecer de muy buena manera, de manera positiva para que finalmente pues cada uno de los diputados podamos aportar lo conducente. Elizabeth Navarro dice saludos. Te manda muchos saludos, gracias, Elizabeth. Lalo Morales. Lalo, es, eh, saludos, Erika, siempre eh, luciéndote con tus invitados. Muchas ah, gracias. No, no, Lalo, dice Lalo. felicidades, amigo Micalco, compañero de muchas batallas. Abrazo Así fuerte. Gracias. A Dios. Ah, oye, Ra Rafa, a ver, eh, esta eh, la modificación a la reforma eh, constitucional para el poder judicial. Eh, lo, lo, lo que realmente está buscando es, incluso hasta cambiar el, el tablero, o sea, no, no modificarlo, sino cambiar el tablero para una mejor aplicación de la justicia, más eficiente, más rápida, más eficaz. Así en, en una patada explicándolo, ¿no? Pero eh, muchos de tus eh, compañeros diputados consideran que también pudiera ser la, la, el sello más importante de esta administración. O sea, así de importante es esta reforma. Si tú nos pudieras comentar eh, con tus palabras por qué es importante y qué es lo que se está buscando a través de, de, de esta reforma, porque luego como ciudadanos nos cuesta trabajo eh, entender todas las especificaciones, ¿no?, o sea, ninguno de nosotros, honestamente, va a leer las fojas. Ustedes sí, ¿De qué se pero sí, ¿De qué sí claro, ¿no? Tiene? Exacto. Eh, si nos pudieras explicar, eh, lo, lo que, por ejemplo, lo que tú y la bancada del PAN sí modificaron, eh, eh, cómo quedó finalmente y para qué va a servir. Bien, eh, nosotros en el PAN, en la, en los diputados del PAN, nos reunimos previamente tratamos de hacer ahí un ejercicio de eh, opiniones de cada uno en lo individual se concentró en algún documento este estas observaciones a la propuesta que mandó el gobernador eh, después de ello la compañera diputada Mónica Rodríguez y el coordinador de, de la bancada Lalo, Lalo Alcántara que son los que están integran estas comisiones en donde se discutió y se se analizó y se logró eh, coincidir en muchas cosas eh, llevaron las propuestas de, de los panistas Además los demás partidos traían las propias eh, y bueno de los de los creo que de los logros o cambios importantes que, que se dan es que ya el presidente de uno de los órganos del poder judicial ya no se pueda reelegir por ejemplo este ya no son eternos ya no pueden eh, sentirse inamovibles para poder en su caso porque eso sucedía se sentían ya seguros ya de por vida y bueno entraban en un estatus en el que en algunos casos incluso podían llegar a corromperse de manera claro, más fácil. Intocables, ¿no? ¿no? Eran intocables y claro. e inamovibles y ya podían hacer lo que quisieran. Hoy ya con eso se acaba. este Ya no, respecto a la reforma que mandó el gobernador también, eh, se, le, se le quita la posibilidad de que puedan ser removidos eh, de manera subjetiva los magistrados, eh, porque había una propuesta en la que por alguna denuncia de de que fuera pues quizás anónima o de algún ciudadano que no conocemos este pudiera utilizarse de manera política, eso se elimina, se le da certeza a los integrantes del Poder Judicial también para que puedan actuar también sin temor a represalias de, por parte de algún eh, poder este la, la elección también de, de, de integrantes de, de, de, de, de, de uno de sus órganos uno lo propone el gobernador dos lo propone el poder legislativo que somos diputados y dos lo propone el poder judicial o sea se reparte la responsabilidad de la elección de los que van a integrar estos órganos para que eh, haya un equilibrio mayor equilibrio entre, este, entre diferentes poderes ¿no? tú sabes son tres poderes a nivel federal a nivel local y entre ellos tiene que haber pues, independencia de uno sobre otro eh, y esta, estas modificaciones creo que vienen a abonarle mucho a, este, pues a la reforma finalmente a la importación de justicia es una reforma, digamos, el primer paso macro uh -huh. todavía falta realizar, hacer, elaborar en los próximos 60 días todo lo que es las leyes secundarias uh -huh. lo, que, lo que aprobamos el día de hoy, todavía falta llevarlo más a detalle ¿no? cada, claro, cada claro, artículo, claro. cada modificación para eh, llevarlo a las normas uh -huh. complementarias a través de reglamentos, etcétera y pueda ser más específica y podamos tener una mejor una mejor impartición de justicia, además de que estas modificaciones también afectan, tocan o trastocan el tema económico, porque pues si son nuevos magistrados, pues se requieren nuevos sueldos, ¿no? Este hay que ver que también nos ha tocado ver que cuando vas a hacer una denuncia, vas a pues, integrar tu expediente y te dicen dicen sácale copias aquí a la esquina, no a veces no hay presupuesto incluso ni para las copias Cierto. eso también se tiene que ver a través del presupuesto y eso lo vamos a ver en, en el mes de diciembre, yo soy miembro de la Comisión de Hacienda en donde se, ve la, la, se ven las leyes de ingresos este entonces hoy dimos hoy el gran paso político el gran paso macro de esta, con esta reforma, viene el siguiente trabajo ya detalle, las letras chiquitas respecto de la misma y luego vendrá también el tema presupuestal para que podamos eh, tener una base, una esperanza, darle una esperanza a los ciudadanos de que van a tener una, una justicia más pronta, más expedita. Este, No se trata nada más de hacer leyes y ya solita las cosas van a sí, funcionar. Claro. No, es todo un proceso. Este, Hay que erradicar algunos vicios a través de estas reformas que se hicieron ya y bueno, va a llevar su tiempo, pero lo importante es que ya se tuvo con coincidencia y ya, ya, ya dimos arranca estos cambios. De acuerdo. Eh, Rafael Micalco, ¿cómo ves la, eh, el, el desempeño que ha tenido la bancada del PAN? Te lo pregunto porque si ha sido una bancada típica, ¿no? luego votan cada quien no, por su lado y luego no se ponen de acuerdo entre ustedes y como que... ¿no? Digo, por un lado está bien porque pues, realmente se ejerce la democracia y la libertad de expresión ahí en la bancada, pero luego también pudiera mandar una señal como de desorden, como de que eso, sí, puede tener de, de que no hay orden, ¿no? Entonces, sí. a ver, eh, y, y también te lo pregunto porque ah, desde el inicio se había comentado, había una, una propuesta de que tú podrías ser el coordinador de la bancada. Mm. Eh, eh, ¿Te acuerdas que te lo pregunté sí, hace un año? Un año ah, sí, sí, hace un año. Hace un año. Sí, año. Sí, sí, sí. Entonces, este, por eso te lo pregunto, ¿tú cómo te sientes en esta bancada? ¿Cómo ves su desempeño? Y bueno, o sea, no es por echarte flores, pero bueno, ya dijimos la experiencia que tienes, entonces sí tienes un amplio referente como para, para una opinión. Sí, bueno, esta, esta, esta legislatura y esta, esta fracción parlamentaria del PAN tiene sus matices diferente a otras. La primera vez que fui diputado, bueno, eran otros tiempos, eran otras circunstancias. En el PAN estamos todavía, digamos, viviendo algunos ajustes y de manera interna, esta, esta, la conformación de esta fracción, somos nueve diputados de 41, de 41 en total, somos nueve del PAN, este, eh, cada diputado y diputada tenemos, tenemos digamos eh, llegamos de manera diferente a ocupar la, la, la responsabilidad que hoy tenemos, pero este, aún con eso eh, afortunadamente entre todos nos llevamos muy bien, existe la comunicación entre todos, existe el compromiso de unos con otros para ayudarnos en algunos casos, eh, y sobre todo existe el respeto, a pesar de que si tú saliste así y tú saliste asá, hay respeto entre nosotros, se respeta la opinión de cada uno y se respeta el voto de cada uno. Quizás a veces eh, eso se pudiera ver de otra manera, ¿no? divididos quizás, en ocasiones cuando son temas muy importantes como el día de hoy, temas muy polémicos, este, afortunadamente hoy, en esta ocasión logramos ir los nueve en el mismo sentido con nuestro voto, este, pero si no fuese así, también eh, se ha respetado cuando votamos de manera diferente y eso no quiere decir que dejemos de hablarnos, nos acusemos de una cosa o de otra. Finalmente, la labor del diputado es diferente de en cada distrito. No es lo mismo la responsabilidad de un diputado de la capital, que, sus, que sus, eh, los habitantes de su distrito tienen ciertas necesidades, a los a una diputada del interior que allá tienen otras necesidades, allá digamos es más campo, acá es más este, ciudad, más urbano entonces eh, cada uno de los diputados uh -huh. tiene diferentes eh, prioridades y necesidades para poder llevar a, sus, a los integrantes uh -huh. o los ciudadanos de sus distritos, ahí es en donde a veces se dan diferencias o cosas diferentes o votaciones diferentes dependiendo del tema que se va a votar entonces eh, afortunadamente hay comunicación pudiera siempre, siempre puede mejorarse la comunicación, siempre puede mejo eh, mejorarse la coordinación se puede todavía, hay cosas por hacer y yo espero a partir del día de la votación del día de hoy que generamos ya un precedente, ojalá en próximas sesiones y ya en lo que resta de la legislatura pues este, podamos incrementar esa comunicación, pero me siento bien, yo, yo en lo particular me siento cómodo, me llevo bien con todos mis compañeros y seguimos trabajando todos coordinados. Uh -huh, de acuerdo. Ahora, eh, ¿qué es importante para la bancada del PAN en el próximo año? Porque esto también define mucho... La, la, la línea del partido, los, las causas, defender las causas de, de ciertos sectores sociales, del trabajo en sí, de, de, del partido en Puebla Es muy importante el trabajo que ustedes realicen también como reflejo de lo que eh, hace Acción Nacional ¿Qué es lo que tienen eh, en el tintero ya para el segundo año? ¿Qué es importante para la bancada del PAN? Bueno, del pan? creo que un reto importante para la bancada es no perder la unidad, no perder la cohesión, no perder el respeto. Recordemos que el 2024 pareciera lejano, pero ya está a la vuelta de la esquina. El primero de enero del 2023 se van a arrancar los caballos, ¿no? Como dicen electoralmente hablando. Sí. Y seguramente vamos a tener eh, muchos temas, los temas se van a polarizar los temas se van a partidizar en función de aspiraciones de unos u otros, en eh, lo individual, y en función de un partido o de otro, si es que va a haber coalición o no. Y esos temas seguramente nos van a llevar a polarizarnos en, en, en el Congreso. Ojalá, ojalá, y sea uno de los retos que no no llegue esas polarizaciones electorales para el 24 no lleguen a afectar nuestro trabajo como diputados que sigamos en la misma dinámica eh, afortunadamente yo tengo unas compañeras diputadas y compañeros diputados que son muy trabajadores llevan iniciativas eh, presentadas vaya este yo te diría quizás son las las más las que más han presentado iniciativas en el congreso de los uh -huh. 41 este afortunadamente y uno de los retos es que no bajemos no bajemos el ritmo de trabajo amén de lo que salga el electoralmente hablando y políticamente hablando rumbo al 24 de acuerdo ahora eh, eh, tocaste un tema acerca de lo de las alianzas eh, que se está hablando y se va a seguir hablando los próximos pues, año y medio en lo que se define la cuestión eh, de los candidatos la cuestión electoral para el 24 como bien lo mencionas eh, pero en el trabajo legislativo la, la idea era de que con esta alianza que hicieron PAN, PRI y PRD no en la pasada elección, se pudiera llevar a cabo una alianza legislativa, es decir, sacar adelante en el Congreso iniciativas por parte de estos dos partidos, porque el PRD no figura, no es la primera vez que no tiene diputado, no tiene diputado. pero bueno, entonces PAN y PRI... ¿no? Eso es la, esa fue la intención, pero nada más ha quedado en intenciones en todo este primer año, realmente. ¿Se va a trabajar en este segundo año con una alianza electoral o en el, por el momento no está contemplada? Bueno, vamos a, vamos a trabajar, son, son dos, digamos, dos pistas, si ustedes recordarán, para el tema federal, eh, eh, la alianza sí ha funcionado muy bien, se, ha logrado, se, lograron, se han logrado detener algunas iniciativas, de reformas constitucionales al presidente de la República. Eh, lamentablemente la última, la de la desmilitarización Ajá. de la seguridad pública sí. en el país, lamentablemente algunos senadores se doblaron al final, no, y el PRD. Al final del día. ¿El este, PRD, ¿Por el PRD pasó? Por, por algunos senadores del PRD. Sí, lamentablemente ahí este, ya hubo una falla. Muy ¿no? mal. Pero lo, todo lo anterior a eso sí funcionó muy bien. Uh -huh. En Puebla, digamos, ha sido al revés. Quizás la alianza legislativa no la hemos trabajado hasta el día de hoy, hasta este tema tan importante que votamos el día de hoy. Y ya empezamos la comunicación con el Revolucionario Institucional, que bueno, perdón, no tiene representación, con el Revolucionario Institucional aquí en Puebla. Ya hubo alguna, eh, alguna dinámica con ellos y bueno coincidimos en el tema del, del Poder Judicial, en la reforma del Poder Judicial. Vamos a ver los siguientes temas, a ver qué tanto coincidimos con ellos en una alianza legislativa, porque esa alianza legislativa, lo que suceda en el, en el Congreso, uh -huh. pues obviamente necesariamente tendrá repercusión en lo electoral. Si es que no caminamos juntos o caminamos en sentidos contrarios en el Congreso, pues en el tema electoral yo lo veo más difícil que podamos ir a una, a una, en una coalición uh -huh. o incluso si fuéramos en coalición, pues pueda tener mayor, mayor costo para uno o para el otro. Entonces lo mejor es que aquí en Pola Dado que ya arrancamos esa, esa, esa, esa dinámica, ojalá la continuemos y a ver hasta dónde da para que en función de eso vayamos construyendo el municipio. Ajá, o sea, si ¿sí consideras que este último trabajo de, de eh, las modificaciones constitucionales al poder judicial, sí fue el, el arranque, por así decirlo. Digamos ¿Sí? que hubo una, una, una dinámica el, con esta con esta fracción del PRI. ellos son siete diputados. Sí. ¿Alguna dinámica hubo? Bueno, es el arranque, vamos a ver cómo, cómo se dan las cosas más adelante. Este, No hay que perder de vista. Estábamos hablando de una propuesta de reforma del gobernador. Sí, claro. Cuando tengamos un, una, una, una dinámica igual o parecida en un tema de oposición al gobernador, ahí es en donde me gustaría ver que fuéramos juntos. Ajá. Los dos partidos oposizo, como oposición del partido en el gobierno, en Puebla, mm. ojalá. Vamos a ver más adelante, okay. este, pero bueno, finalmente hoy salió por unanimidad este tema y siento un precedente y puede ser que, este, si no es que no, no dejamos de hacer nuestro trabajo, pues que sigamos con esa inercia. De acuerdo. Eh, Rafa, ¿qué viene eh, para este segundo año en lo personal? ¿Qué es lo que quieres trabajar? Bueno, eh, en cuanto a propuestas legislativas, a través de los años eh, creo que los ciudadanos hemos venido perdiendo ciertas eh, garantías, eh, por ejemplo esto que te decía de la, de la difamación, se quitó de lo penal y se pasó únicamente a lo civil, por ejemplo, y eso este, afecta. El tema de la presunción de inocencia, este, eh, eh, tú sabes que se puede si alguien te acusa te puede detener de manera preventiva, se te puede detener, cosa que se contra, contra, contrapone con la presunción de inocencia. Ya los ministros incluso, de hecho, presenté una reforma, una propuesta de reforma para que nadie pueda ser detenido hasta que no lo dicte un juez, finalmente, no porque hay ocasiones en las que se ha hecho un uso desmedido o excedido de este tipo. Yo okay. A mí me tocó hace años ayudar a salir a inocentes de la cárcel que duraron uh -huh. año y medio, uh -huh. Uh -huh. Eh, año y medio que perdieron de vida, cada año y medio que sus familias sufrieron, año y medio que les costó un dineral, uh -huh. año y medio que se quedaron sin ingresos, sin trabajo, etcétera. Entonces, eh, ya los ministros de la Suprema Corte, incluso hace algunas semanas, recordarás, estuvieron analizando este tema. Sí. Todavía no terminan de analizarlo. Pero ya está ya, está, ya está el tema en la mesa de la Suprema Corte para poder reforzar el tema de la presunción de inocencia y ningún ciudadano se ha detenido de manera injusta porque ellos dicen, a decir de ellos, hay más de 80 mil detenidos a nivel federal en todo el país que hasta el momento no les han dictado sentencia y ahí están sus juicios y ellos siguen en la cárcel mientras se les resuelve si son culpables o inocentes. Entonces, eh, hay un, hay, se ha dado un exceso en el uso de esta figura y en otras cosas, eh, también los ciudadanos hemos ido perdiendo pues, esas garantías. ¿no? Eh, yo el próximo año me voy a enfocar, voy a reforzar mis propuestas para que como ciudadanos recuperemos a ver, a ver hasta dónde llegamos, este, recuperemos esas garantías que nos ya nos da de por sí la Constitución y este, llevarlo un poquito más a nivel local o perfeccionarlo de, de, de manera local para que, pues bueno, finalmente eh, las garantías que, que, que tenemos este, se lleven a cabo y de manera correcta. De acuerdo. Felipe González también te manda salud. Gracias, Felipe. Pues muchísimas Felipón. gracias. Gracias. Rafael Micalco por estar aquí en Los Conjurados. Te dejamos porque. Este, vienes así como muy trajeado. A, a, ¿De aquí a dónde? De aquí voy a otro lado, me falta una cena. Sí, ya, ya para terminar el día. Ya, ya, ya. Sí, sí, fue un día ahí un vas, ya ves, te hubieras dejado de invitar un cafecito para sí, órale, ¿no? para, para la siguiente reunión. <risa> Aguantar hasta que termine mi cena <risa> Ok, muchas gracias, Rafa. Muchas gracias, gracias por su compañía. Si te gustó esta entrevista, pues dale like y compartir. Sigue nuestras redes sociales, échate un clavado a los conjurados. Pasa una excelente noche.